Nuevamente a Lolly Family Vlogs. El día de hoy no les vamos a compartir un video de receta de cocina. El día de hoy les vamos a compartir un hermoso video de la estación otoño. Con este video le damos la bienvenida al otoño, al frío donde nos invita a otoño a, a disfrutar de los hermosos paisajes de todos los árboles de diferentes colores ¿Qué creen que en la temporada de otoño siempre, siempre cambia el color de los árboles por ejemplo de aquí del lado izquierdo estamos viendo un árbol de color verde pero en la en la temporada de otoño, que creen? Que siempre los árboles cambian de colores. Siempre, siempre disfrutamos de, de, de un hermoso paisaje. Las flores se ponen... Las, las flores no, bueno, las son las hojas de los árboles. Se ponen de color rojo, amarillo, eh, blanco. Hay diferentes colores. Es un, es un hermoso colorido es como estar en una, hay una frase muy bonita de otoño que dice que es como estar en una joyería porque todo, todo lo vemos de color amarillo, miren en este mismo este árbol vemos un poquito hacia abajo primero es rojo y luego amarillo y se dan cuenta cómo se ve al fondo lo verde y volvemos a girar al lado izquierdo y se ve rojo entonces, pues con esta imagen le damos la bienvenida al otoño. Donde podemos disfrutar de, de los diferentes colores de las hojas. Otoño es un paisaje rodeado de colores. Es un colorido de hojas y pues es un, un, un, una hermosa estación que, que todos podemos disfrutar y podemos salir a caminar se escucha e incluso cuando vamos caminando se escucha cómo van tronando las hojas es, es hermoso Miren ahora aquí podemos apreciar del lado izquierdo tenemos tres colores hermosísimos miren tenemos color verde en el medio tenemos un árbol hermosísimo color amarillo miren qué precioso y aquí el que está más cerquita de mí, del lado derecho, lo tenemos de color rojo. Aún, ustedes pueden ver que todavía tenemos el árbol. Se puede decir que la mitad verde y la otra mitad ya está cambiando a color rojo. Y después vemos otra tonalidad y estamos viendo color verde. Entonces... Es una es una este una hermosura ver todos estos colores. Miren. Y exactamente el otoño siempre pues nos habla de, de felicidad. Porque cada hoja que cae de los árboles es precisamente como estar bailando y adornando pues todas las árboles. Verdes de este de esta etapa De esta época, de esta estación Miren, miren nada más Que maravilloso, que hermoso Aquí tenemos un poquito exactamente De todas las hojas De todas las hojas Bueno, no de todas, verdad Precisamente estamos viendo Algunas, no todas Pero estamos viendo aquí un un colorido igual, un estampado, miren si se pueden dar cuenta. Hay unas hojas de color amarillitas, eh, un poquito blanquitas, rojitas y el fondo verde que es el pasto. Pero miren qué hermoso estampado. Aquí estamos, aquí estamos apreciando exactamente una parte de cómo ya adornó las hojas que se caen de los árboles, cómo adornaron el pasto. Y exactamente estamos aquí, enfrente del árbol, miren, estoy, estoy haciendo un acercamiento y miren, estamos viendo desde la parte de, de arriba y vamos, vamos, vamos hacia abajo y miren cómo, cómo se ve todo. Es hermoso, realmente otoño es, es hermoso, como les comento. Es una estación preciosa donde podemos disfrutar. Y, y qué creen exactamente, también es donde sentimos el cambio del de, de el calor tan fuerte que tuvimos en primavera, en verano. Y ahorita, pues ya es donde empezamos con el frío, precisamente es... Es la bienvenida del frío para prepararnos para el invierno. Ahora miren. Aquí estamos viendo un árbol de color amarillo. Miren ahora, ahora estamos apreciando un árbol de color amarillo. Y exactamente... Es un amarillo muy bonito. ¿Saben? El otoño es una lluvia de hojas amarillas que caen de los árboles. Y precisamente todo se convierte en un mágico y hermoso paisaje. ¡Qué maravilloso y qué bonito! ¡Miren! Y aquí vemos, vemos este árbol tan hermoso, miren. Vamos a hacernos un, un, un este un acercamiento. Vamos a ver las hojas, miren. Acabo de hacer un acercamiento más para, para apreciar más las hojitas. Miren qué precioso. ¡Qué hermoso! Este es un árbol amarillo A la diferencia de los otros que es color rojo Esto es otoño Esta es la hermosa y, y maravillosa naturaleza Que Diosito nos, nos, nos regala para disfrutar Para ser felices Para no estar angustiados, no estar agobiados la vida tiene que continuar. La vida es, es felicidad. La vida es bella y la debemos de, de admirarla. Qué hermoso, miren. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece otoño? ¿Verdad que es hermoso? ¿Es bonito? Y sí, pues aquí continuamos... Con nuestro Nuestro este Video Apreciando y disfrutando de, de este hermoso otoño Y bueno también quiero comentarles Que exactamente El otoño También es una estación De la naturaleza Como les comento Donde, donde va cambiando Todo de colores Donde pasamos de un fuerte calor, como les comentaba de primavera verano, pasamos al inicio del frío otoñal pues de la estación de, de exactamente de, de otoño y miren pues ahora vemos nuevamente esta imagen, vemos el rojo vemos el verde y el amarillo Y sí, como les decía, en otoño siempre veremos la caída de las hojas de los árboles. ¿Saben? El clima es cada vez más frío. Siempre en otoño todo se va convirtiendo en colores, diversos colores, como les, les acabo de comentar. Eh, al caminar, al caminar e incluso... Se escucha como truena, porque la caída de las hojas de los árboles hace que en todos los parques y las áreas verdes quede un estampado mágico, hermoso. Más adelantito les voy a presentar cómo, cómo queda el estampado. Aquí estamos viendo pues todo el área del pasto limpio, pero estamos, estamos disfrutando de este hermoso árbol color rojo. ¿No les parece maravilloso? ¿No les parece mágico? Otoño es una estación muy, muy bonita. Y sí, exactamente es donde le damos la bienvenida al otoño. Vamos dejando esas fuertes temperaturas de calor que, que nos que nos este... Pues nos acompañaron en toda la estación de primavera y verano. Pero, ¿saben? En la estación de otoño es donde vamos iniciando el frío. Donde nos vamos preparando para el invierno. Todo esto es hermoso, miren. Verde, rojo y verde. Bueno, continuamos. Aquí estamos grabando otro árbol diferente Está completamente todo, todo de color rojo Ya queda muy poquito el colorido de lo que es verde Pero miren Qué hermosura de árbol, qué hermoso es otoño Aquí si sí podemos apreciar Cómo ya están todas las hojas del árbol caídas, bueno, no todas, algunas. Y aquí ya tenemos un estampado de hojas amarillas. Miren. Realmente la estación de, de otoño es una estación muy bonita. Muy, muy bonita, miren. En otoño siempre veremos la caída de las hojas de los árboles, en otoño siempre veremos el clima que es cada vez más frío y exactamente todo se va convirtiendo en colores, miren qué hermoso ahorita empezó a moverse todo el árbol en este preciso momento, es como si todas las hojas del árbol estuvieran bailando con el viento. Se ve muy, muy bonito, hermoso. Y así como este árbol es rojo, también encontraremos árboles de color marrón, de color amarillo, eh, verde y todo muy, muy bonito. Vamos a caminar un poquito y exactamente podemos apreciar todas las, las hojas, miren qué bonito estampado e incluso cuando uno camina las, las hojas se escuchan en el momento que vamos caminando se escucha cómo va tronando bueno, aquí tal vez no se va a escuchar porque pasan los carros, ¿verdad? pero miren miren, miren nada más, qué, qué hermoso qué bonito, miren en este preciso momento estoy caminando y estamos apreciando todo el estampado. Miren qué bonito. Miren, miren, estoy agarrando aquí con mi mano unas hojas hermosas, miren. Aquí estoy precisamente debajo del árbol, el que acabamos de grabar y miren. Es maravilloso, es mágico, es bello, bello, bello, bello. Bello ver los colores, la naturaleza y las estaciones que podemos disfrutar desde que iniciamos el año, lo que es primavera, después verano y ahorita estamos en otoño, miren, qué hermoso. Miren, miren cómo, cómo está todo el pasto, lleno de hojas. Miren, aquí solamente es una parte, ¿verdad? Ya estamos viendo al fondo, pues, que del lado izquierdo está todo el área verde, pero precisamente en esta área es donde están los árboles y, y las hojas, pues, como van cayendo... Va adornando eh, el área donde están los árboles y, y nos muestra un panorama hermoso, un paisaje precioso. Aquí estamos en un área que se llama el carrilón. Y estamos este, disfrutando un ratito del atardecer de otoño. Estamos viendo al fondo como hay varias personas que están pues jugando. Entonces vamos a, a girar al lado izquierdo y vemos pues todo lo demás verde. Pero precisamente empezamos y seguimos y empezamos a disfrutar nuevamente de, de, de estos hermosos árboles de otoño. ¿Qué creen amigos el otoño es una segunda primavera donde cada hoja es una hermosa flor y sí exactamente el otoño es como ver pues una joyería llena de oro porque porque vemos los árboles rojos vemos los árboles verdes vemos los árboles amarillos y son los colores los colores de las joyas y esto nos hace, pues disfrutar de este maravilloso paisaje, porque ver todo es algo que nos, que nos da la hermosa naturaleza. Qué hermoso, qué hermoso es otoño. Miren qué precioso está el árbol. Aquí del lado izquierdo pues este apenas empieza, empieza a cambiar de color, en cuanto ya empieza a cambiar de color, se secan las hojas y empiezan a caer todas las hojas de, pues precisamente como de este árbol, para que posteriormente quede así el pasto con ese estampado. ¿Qué les parece verdad que es, es bonito, es mágico? Miren, miren al fondo. Miren nada más esta tonalidad de árboles, estamos viendo del lado izquierdo eh, el árbol un poco verde, un poco rojo, el que sigue pues es verde en la parte de abajo y la puntita pues ya empieza a cambiar y luego en el medio está uno rojo, rojo, rojo, Qué hermoso miren. Otoño, donde empieza el frío para invierno. Estoy haciendo un enfoque, lo estamos mirando. Pues hacia arriba está muy, muy alto este árbol. Está hermosísimo. Miren. Miren cómo, cómo cómo está cómo está el, el árbol verde con rojo aún todavía y está hermosísimo y una parte pues está de rojo prácticamente estamos viendo que que la orilla es lo que, que ya, le, ya le dio lo el color más rojo Esto es otoño Esto es la naturaleza Esto es, esto es ¿Qué les ha parecido? ¿Verdad que es hermoso? ¿Cómo vemos? ¿Cómo vemos? ¿Cómo van cambiando los colores? Y todas las estaciones son bonitas Primavera Verano Otoño Invierno, y exactamente cuando iniciamos este video, les comentaba que que otoño es el inicio del frío, otoño es el que nos, nos invita a prepararnos para el invierno. Y otoño es el que le dice adiós al verano. Qué hermoso, ¿verdad? Miren. Y entonces, miren, les voy a compartir. Miren qué hermoso. Así es como se ve la lluvia de hojas que caen de los árboles. Miren qué precioso. Así, así, este es el estampado. Y el panorama de cómo quedan todo el paso. Miren, ahorita está el viento, miren qué hermoso. Exactamente cuando empieza el viento, empiezan a caer las hojas de los árboles. Esto es otoño, esto es otoño. Esto es lo más hermoso, miren. Así es que deseamos que les haya gustado este este este video. Miren allá va el bus. Que si les haya gustado el video, que hayan disfrutado de lo maravilloso cómo se ve el cambio de los colores de los árboles. Hayan disfrutado de un poquito. ...de lo que es otoño... ...en Dayton, Ohio... ...y este árbol está hermoso... ...hermoso... <ríe> <ríe> ...tenemos aquí tres colores... ...miren... ...verde... ...amarillo... ...rojo... ...es maravilloso... ...miren qué precioso... ...es un arbolote grandotote... ...grandotote... ...y miren... Cuando yo camino, truena, truena las hojas y se escucha Voy a dejar de hablar para que escuchen Vamos a, a caminar un poquito porque quiero mostrarles las hojas, miren, escuchen deseamos que les haya agradado saludos a la distancia para todos les enviamos saludos a Le Loli Family Vlogs y nos vemos en el siguiente video disfruten de los momentos más maravillosos que nos que nos regala la vida sean felices por siempre